El Tribunal Supremo Electoral, mediante la resolución TCE 494, quebrado 2018, convocó a las elecciones primarias del binomio presidencial para el próximo 27 de enero, donde se tendrá la participación de 20 observadores internacionales que darán fe de este proceso electoral. Nosotros estamos en la fase de coordinación con los observadores internacionales, eh, incluido también la OEA, estamos todos en esa fase de, de ...firmar un, un convenio, eh, vamos a hacer de que acompañen a los, distintas, a los distintos recintos y las mesas, eh, bueno estamos en toda esa fra fase de preparación... ...para la llegada de los observadores ¿Cuántos? internacionales. ¿Cuántos observadores? observadores va a haber presidente? En un promedio de 20. Además, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral... ...informó que se termina la fase de capacitación... ...a los secretarios técnicos que participarán... ...de este proceso electoral. Recordó que los materiales electorales... ...ya fueron enviados a todos los departamentos del país. Es de costumbre contratar más personal... ...son más notarios, más... Eh, consultores para lo que es todo el, la transmisión directa de actas, el cómputo para formación, seguimiento, o sea, sí, es de costumbre no solamente para las primarias, en cada proceso electoral, inclusive en cartas orgánicas, en lo que implica lo que implica autonomías indígenas. El próximo 27 de enero a las 8 de la mañana se realizará la apertura de todas las mesas electorales para que la población pueda participar de estos comicios.